Es hermoso ver cómo después de la pandemia volvió a reactivarse todo, sí. los recitales, las propuestas culturales, el teatro que tanto nos gusta y cómo de a poquito empiezan a aparecer en la cartelera local obras con actrices y actores de lujo que nos visitan de diferentes partes del país y tal es el caso de esta obra maravillosa que se presenta los primeros días de julio aquí en la provincia de Mendoza. Dos locas de remate ¿Quiénes son? Solita Silveira y Verónica Ginás, Que ya está con nosotros Con quien vamos a charlar un poquito Verónica, bienvenida bueno, Verónica. Hola, ¿cómo les va? Acá los atiendo en mi salón De reuniones, mirá wow, Qué Impecable <risa> Sencillita la casa ¿Cómo estás, Vero? Ella. Muy bien, muy bien muy, muy contenta de estar yendo Para, para Mendoza prontamente Qué lindo qué, Acá qué estamos haciendo ahora, estoy en Rosario, uh -huh. eh, en un hotel que me cedió el, su, su, su salón de reuniones uh -huh. y, este, y bueno, pronto yendo para allá, con muchas ganas, mucha, gana, mucha expectativa Y qué dupla, sí. con Solita, me encanta Es una masterclass de talento, yo tuve la oportunidad de verla <risa> en, en verano este... y la verdad ah, que es un lujo Ah, ¿vos la viste esta hora? Sí, por supuesto, ah, muy Fuera, bien. esto en serio no es ningún tipo de obsecuencia, apenas llegué a Mar del Plata lo primero que hice fue comprar entradas para ustedes <risa> Me encantó, superó las expectativas, de corazón. Te amo, en serio te amo. Muchas gracias, por suerte nos está yendo muy bien, por suerte a, a todo el mundo le gusta, la gente la pasa genial, que si viene, se ríe, pero sin parar, y, y después también se emociona al final. Eh, es, muy, es muy impresionante lo que pasa, y nosotras estamos muy, muy agradecidas, porque es muy lindo ver a la gente divertirse, nos divertimos nosotros también, eh, es un desafío siempre para nosotras, viste, porque el escenario no es fácil y, y ser dos solamente uh -huh, en claro. algo que es de risa y de explosión hay que, hay que surfear, viste, eh, la escena y hay que saber trabajar con la otra así que uh -huh. es, eh, es muy, muy feliz la, la, la experiencia porque, viste, ganás por todos lados en lo humano, en el contacto con la gente, eh, esta es mi primera gira Así que imagínense que es muy fuerte para mí Claro, muy eso bien. tenía entendido que es la primera vez Que en tu carrera haces una gira por el país ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué te parece? Es tremendo, porque, porque estamos hablando claro, De una, una gira consagrada. consagrada Es que siempre me negué No, no es que Ajá. me negué Pero no cuando había la posibilidad de hacer gira Yo decía, no, yo prefiero no no, no hacer. Y entonces así lo fui postergando, por, por, por simplemente porque soy súper casera, me uh -huh. no sé, quiero estar con mis animales, soy medio maniática <risa> para decirles la verdad. Salir me importuna mucho, yo quiero mi sábana mi casa, mi, uh -huh. mi baño, mi... bueno, no voy a entrar en detalles, <risa> este... <risa> pero, pero bueno, pero era momento, era hora, este, Solita me alentó mucho Porque ella tiene hechas un montón de giras Y me habló tan bien Tan lindo de lo que era la gira Que me dieron ganas La verdad que lo estoy confirmando Porque además de conocer teatros maravillosos Pero, pero monumentos que tenemos Que yo ni sabía eh, Estoy conociendo La gente, viste Una gente también marav maravillosa de, de, de, de, de total Generosidad No sé muy impresionante, así que estoy reagradecida agradecida con, con, con el universo Qué lindo, me encanta dos hermanas son solita y vos en esta obra, se encuentran después de 20 años y entre las dos que son un dúo dinámico dos locas ¿Por, ¿por es el, no, dos, claro, dos, por... dos hermanas muy muy diferentes sí eh, muy, muy opuestas, eh, una exitosa que levaba árbaros, no violinista, todo, pero está llena de manías, de tox, de, de, de, mm. de sola como un perro, este, mucha plata, pero que no le sirve para nada. La otra es una pobre diabla este, que vive con la madre eh, hasta que la madre se muere. Y bueno, se queda sin casa porque el banco le ejecuta una hipoteca porque no, no llegó a pagar las cuotas. Entonces se le presenta a, a, a Julia, que es mi personaje, en la casa, diciéndole que la tiene que, que, que albergar. Y esta como se quedó sin la mucama que le hace de todo, lo, ella sola no hace nada, y, y porque tuvo un accidente, la atropelló un colectivo a su mucama. Entonces la acepta y empiezan una convivencia por pura conveniencia este, bueno, que es como una, una, una montaña rusa de sentimientos, de situaciones, de gag, de peleas, de, bueno, de, de un montón de cosas, este, pero a la vez se va contando algo que tiene que ver con, con estas misteriosas fórmulas que se dan entre las personas que, que son diferentes uh -huh. o que si uno se, se da un tiempo para estar... Claro, para estar con, con el otro termina conociéndole de otra manera, termina produciéndose como una relación, un círculo virtuoso entre esas dos, entre esas dos seres, dos seres tan diferentes, ¿no? Seguro, seguro. Creo que también tiene eso la obra, por eso emociona al final. Emociona y verdaderamente creo que es una palabra que, que define lo que decías, que es montaña rusa, porque tanto ustedes como el público eh, perciben eso y lo viven, porque creo que cada uno se siente identificado con ambas, no solamente con un solo personaje en distintos momentos, en distintas situaciones, y sino con algún familiar o alguna situación familiar. Creo que, que evoca muchas situaciones personales. Y yo creo que sí, porque la familia es, eh, lo, es de lo más importante que tiene una persona. De, por, por, por, por, por acción o por omisión, el que no la tiene también es importante no haberla tenido entonces eh, hay muchas familias que están distanciadas y que, que, que no se hablan hermanos que no se hablan por algo que tal vez si, si, si la vida te obliga a estar en un lugar encerrado como les pasa a estas dos podés empezar a hablar y, y, y ese dolor que es la distancia con un ser querido empieza a, a menguar y empieza a transmutar en algo mucho mejor para ambos. Me parece que un poco habla de eso la obra, por eso creo que también repercute así en, en, en todo el mundo. Primero de julio, 2, 3, 9 y 10 son las fechas donde van a estar presentándose tanto Solita Silveira como Vero Ginás, con quien estamos charlando en este momento con esta obra, Dos Locas de Remate para Matarse de Risa. ¿Lo confirmás, Luqui? Lo, ¿Vos que lo viste? Doy fe, te emocionas, lloras, reís, todos juntos. Me encanta. Mira, estamos viendo cómo sacar las cantidades. Qué amoroso, encadas. te quiero. No, pero soy sincero, <risa> me gusta ser sincero pero, cuando consumo teatro y verdaderamente... Primero que es una masterclass verla a ustedes dos en escena y la obra es excelente, así que me parece... ¿Te a volver decirla. a verla? ¿Me acompañas? Sí, En serio, te juro que iré a verla de vuelta. Y sí, pendilara porque sí, todos quieren venir acá. cambia, eh. Cambia, obvio, cambia. Nosotros obvio, la, la vamos encantaría. siempre, se nos van ocurriendo cosas nuevas. Por supuesto, nos encantaría cuando estén esos días que nos puedan venir a visitar las dos al piso. Sería claro, un lujito que van para a estar nosotros. Tantos días acá en la provincia. Hay mucha gente que las quiere conocer acá en el piso. Sí. Sí, sí, sí, vamos, vamos lo, lo combinamos y lo hacemos, seguro. Dale, Vero, claro. te mandamos un beso gigante, ahí la producción por supuesto va a estar en contacto con vos, a ver si podemos coordinar esa visita, que sea con todos los éxitos y al público de Mejor de Mañana, extendemos esta invitación a través de la página Entrada Web, que ya la estábamos viendo allí en pantalla, van a poder sacar sus tickets, y si no, bueno, en la boletería del teatro también, pero siempre está buena También pueden entrar... ¿Cómo Vero? ¿Cómo Vero? Se cortó ya digo porque si hay alguien que está viendo y no va a estar en Mendoza pero va a estar en otro lado Así. puede entrar a www.doslocasderremate.com perfecto claro, y ahí la siguen porque tienen una gira impresionante claro. por delante Vero te mandamos un beso sí. gigante y te esperamos aquí con Gracias. mucho cariño en Mendoza Eso, miles a ustedes Saludos, Mendoza, los voy a conocer, que no los conozco. Wow. Claro, <risa> primera vez acá en la provincia, Espérenme con rico vinito. Así será. Muchos vinos. Vamos a brindar. <risa> Eso grande, pero... Bueno, chao. Chau. Chau, Bueno, vamos a ir, te sí, digo. Porque que, si son vida. obras de teatro y si encima son para reírse, es mi sí, lugar sí, en el te, mundo. Te aseguro que te vas a identificar en algún momento con algún personaje o...